Que tenemos el honor de entrevistar a Raúl Lavie hoy en Mejor de Mañana. Hola Raúl, un para bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Un placer. Pero ¿cómo están? Un gusto. Encantado bien, de un gusto saludarlos. por acá. Este, muy feliz con todo lo que me está pasando. Pues. Bueno, en unos días ya llegás a la provincia de Mendoza para presentar este espectáculo que se llama Piazona Inmortal. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo es el espectáculo? Digo, bueno, un homenaje a Piazón, bueno, justamente, ¿no? Este es un espectáculo que nace eh, con un compromiso personal que yo tengo eh, o tenía en ese momento con Astor, uh -huh. eh, ya que habíamos entrado en contacto. Yo lo conocí desde el año 65, uh -huh. trabajé con él, hice eh, giras por Latinoamérica, Japón, etcétera, etcétera. Pero, sí. pero sobre todas las cosas una relación personal y afectuosa que se va dando a través de los años. Uh -huh. y, eh, y, y lo que significó eh, para mí este, escuchar la música de Astor Piazzolla en el primer momento que me abre totalmente uh -huh. eh, los sentidos como para poder, a través de esa música, eh, interpretar una época que en la cual era la que yo pertenecía, Seguro. estoy hablando de 60, 70. Sí. Este, y eso, eso fue fundamental para mi crecimiento como cantante, eh, sobre todo eh, actual, o sea, de una época en la cual este, yo vivía. Y la mayoría de los jóvenes de esa época también estaban, este, digamos, descubriendo... Una, un cambio generacional uh -huh. este se produce a través de los Beatles de los de Elvis Presley de, de, en fin, de un montón de artistas que coparon digamos, toda la el sonido musical del mundo o al sea, partir de eso cambia un poco la historia de la música este, uh -huh. y, y bueno y el tango necesitaba ser también un partícipe de esto y, ser, y, y tener un cambio y, y Astor se encargó de eso este fue muy discutido, por supuesto, como todo innovador. Este mal a veces con, con malas artes, pero, pero siguió adelante y logró mmm, que hoy la música popular de Argentina sea una realidad y Astor Piazzolla sea considerado. ...el genio musical del siglo XX. Sin duda, me imagino que tiene un plus este espectáculo... ...desde tu interpretación, porque obviamente al estar vinculado a él... ...a conocer a Astor, tiene ese plus justamente, ese extra del vínculo. Sí, eh, bueno, yo relato un poco eh, partes, eh, digamos, de su historia... ...de su música sobre todo, y algunos hechos eh, puntuales de su crecimiento a través del tiempo, uh -huh. con seis músicos muy jóvenes, tal cual era el pensamiento que tenía Astor sobre la continuidad de su música. Él decía que gracias a los jóvenes iba a perdurar su música a través del tiempo y bueno, no se equivocó. En este momento Astor es conocido en el mundo y estamos a muchos años de, de su nacimiento. Y este y con una pareja de baile ya que también quise incluir dentro de eso eh, eh, eh, en un principio decían que la música de Piazzolla no se podía bailar hasta que bueno, se fueron adaptando los tiempos y, y, y hoy es, es una realidad también la música de Piazzolla se puede bailar y con una cantante femenina Sesuales Paz que, eh, en la cual eh, deposito digamos eh, el pensamiento que tenía Astor con respecto a la intervención femenina dentro de su música, ya que eh, a través de Milva, eh, de muchas cantantes importantes en el mundo, su, su eh, repertorio también eh, fue parte de, de la carrera de muchas cantantes femeninas. Es Suárez Paz, hija de Fernando Suárez Paz, eh, violinista de Astor a través del tiempo, es la que ocupa ese espacio ese lugar. Y bueno, mm, y yo que hago las canciones este, más conocidas de Astor, las que, uh -huh. la que desde el primer momento yo comencé a defender y a tratar de imponer. ¿Y tenés un algún tema difícil. favorito en el repertorio, Raúl? Pero, ¿Perdón? ¿Tenés algún tema favorito? ¿Alguna canción que...? No, no, no. no. Cuando, uno abarca, cuando uno abarca la historia de un autor, mm. eh, abarca generalmente todo lo que eh, ha significado para eso y no hay un tema favorito. Es todo Bien. un conglomerado de, de, de, de temas que hacen posible eh, este, que, un, que un compositor como Astor eh, logre transmitir todas sus emociones. Entonces, no tengo temas favoritos. Todos son para mí los favoritos, como tampoco tengo favoritos en ninguna parte de, de los repertorios que suelo hacer también, uh -huh. inclusive los tangos clásicos. Este, yo soy el que elige el tema que me, que me conmueve uh -huh. y el que me, me, me hace vivir ciertas sensaciones. Uh -huh. Perfecto. Me encanta. Bueno, sí. No, no, que me quedé pensando que hablabas de esta eh, vanguardia, vigencia de, de Astor, de pensar en perpetuarse a través de los jóvenes. Desde tu lugar y de tu visión con tanta experiencia, Raúl, ¿cómo ves hoy posicionado el tango? Uh -huh. ¿Hoy? Sí. Con el paso del tiempo, bueno, los hoy jóvenes. El tango eh, está sufriendo una, digamos, un desconocimiento grande, uh -huh. o sea. En, en principio, porque los jóvenes no conocen su historia, no conocen los nombres importantes de la música que es tuvo cierto. la música del tango. Uh -huh. O sea, el tango sigue prevaleciendo en, una, en un espacio, este, sobre todo con gente grande, con gente que ha sabido disfrutar de esta música. Uh -huh. Pero este, tampoco es una música que está, sobre todo, más que es increíble, pero... Eh, eh, se escucha más en otras partes del mundo que en nuestra propia Argentina sin duda. Sí, viste que viajas a, a distintas partes del mundo y, y lo que más conocen, bueno te dicen Messi, el asado y el tango igual, este, es la música que, que nos identifica en todo el mundo y es una lástima eh, esto que, que decís Raúl de que poquito se va perdiendo porque eh, en el colegio por ejemplo yo no recuerdo que en música nos hayan enseñado sobre los principales compositores y, y voces que tenemos en el tango. Quizás mucho sí, lo que es la música, bueno, eh, folclórica, más lo nacional, pero, pero el tango sí es verdad que debería reforzarse en, en el aprendizaje de, de los más chicos. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, Este, pero bueno, eh, las cosas están dadas de esa manera, las, las eh, tiene todo que ver, mucho que ver también, todas las... La, las cosas que están apareciendo en uh -huh. esta última... Acá estamos también sufriendo un cambio generacional. Está cambiando la música. La música de una época, inclusive, parece mentira, este, pero también está cambiando. Este, se están incluyendo nuevos géneros musicales, nuevas sí, expresiones expresiones distintas a las que uh -huh. veníamos escuchando hasta, ese, hasta este momento. Claro. O sea que siempre hay una mutación, uh -huh. en, en, sobre todo en la música, sobre todo en la música, en el léxico, inclusive también, uh -huh. el léxico es distinto, hoy sí. los chicos hablan de otra manera, algunas uh -huh. cosas nos quieren imponer, este, por otro lado, eh, cosas de las cuales no estoy de acuerdo, pero, este, pero siempre hay, hay, hay cambios, hay cosas, uh -huh. se mueven muy, y se mueve el mundo en, en todo sentido, en la parte cultural, como en la parte industrial, como en la parte, este, en fin, todo, todo está relacionado. Sin dudas, pero bueno, no hay que olvidarnos de, de, las, raíces de las raíces y lo que nos identifica como, como argentinos. Eso ¿no? sería lo, lo fundamental. Tal cual, este, tal cual. Pero a veces es muy difícil luchar contra eso, ya que, eh, por ejemplo, la televisión no se ocupa de, de este tipo de cosas, hay uh -huh. contadas ocasiones en que uno escucha la música popular nuestra, o, sí. o, o, o hay que dirigirse a, a, a estamentos este, ya instalados, que, uh -huh. que, que, que van la misma gente a buscarlo, o sea, la misma gente de una determinada época, no, no jóvenes investigadores, porque claro. aunque hay algunos, pero este, habría que, que prestar más atención para que no se pierdan las raíces culturales Por de supuesto. nuestro país. Eh, tanto sea en el folclore como, como, como en el tango, por supuesto, uh -huh. e incluida la, la, la música pop, la música, eh, el bolero inclusive, pues la, todo tipo de música que ha tenido, este, digamos, raíces de compositores argentinos, o sea, en distintas épocas, yo creo que todo eso hace a una cultura. Sin duda por supuesto. Bueno, eh, Raúl, tantos años de carrera, la verdad que es inmensa la trayectoria que tenés viendo un poquito el, el tiempo hacia atrás con una mirada retrospectiva. ¿Cómo ves el, el camino recorrido? ¿Cómo te encontrás en este momento? ¿En qué etapas de tu carrera pensás que estás y, y cómo la estás viviendo? Sorprendido, sorprendido porque tengo 85 años, 70 años de trayectoria artística donde comencé a los 15 años. Y, este, y me sorprendo porque hoy estoy pasando por un momento increíble, uh -huh. la gente me brinda todo su afecto, su amistad, su apoyo. Yo me siento muy bien como artista, físicamente, vocalmente y mentalmente, cosa que es fundamental uh -huh. para seguir continuando con, estos, con esta cosa que comenzó hace tantos años atrás. Y este, pero, pero sorprendido sin lugar a dudas porque no, uno no espera cuando inicia... Una, una carrera artística como la mía, este, es, es, no sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? Uh -huh. Y claro. todavía tengo las puertas abiertas para seguir avanzando. ¿eh? Por supuesto. Qué lindo. Lo más in interesante e increíble también. Y aparte es bellísimo escuchar cómo esa voz que durante tantos años ha trabajado eh, sigue intacta y con 85 años no porque a lo se largo de la vida es inevitable que, que nuestro aparato vocal vaya sufriendo modificaciones y a veces se vaya debilitando pero vos eh, Raúl es muy reconocible eh, tal cual no y, y sí interpretando bueno. de manera bellísima eh, es muy, muy destacable de, de eh. tu parte cómo has sabido mantener tu aparato vocal a lo largo del tiempo y esa es, técnica es que otra tenés. cosa también increíble porque, sí. bueno, pero Dios me ha dotado de digamos de un aparato vocal muy fuerte uh -huh. eh, yo recuerdo cuando era muy joven este, que fui a hacerme un, un estudio de mis cuerdas vocales sí. y me atendió una eminencia en ese momento el doctor elkin que me, me metió por la nariz un, un... es horrible la rinofibro te <risa> hizo <risa> sí, es sí, horrible. sí, una cosa para verme <risa> el interior el de, de mi garganta uh -huh. y, y cuando vuelve a la normalidad después que me hace el estudio me dice mira pibe yo tengo que decirte una cosa vos no tenés cuerdas vos tenés sogas <risa> este, y, y, y si la sabes cuidar vas a vas a tener este, vida en esas cuerdas vocales por muchos muchos años y así que eh, <risa> este, todo eso depende de la vida que hagas y de, y de cómo asumas la claro. oportunidad que tenés en, en tu garganta. Y bueno, yo supe manejarla a pesar de que también como todos jóvenes eh, tuve excesos, he ido a gritar a la a los, a los, a los, a los canchas de fútbol, he cantado eh, seis, siete shows por día. Wow. En fin, pero bueno, tenía la fuerza de, de esa, claro. de esa... Uh, Hoy sigo teniendo también la misma posibilidad porque también estoy trabajando a destajo este hago eh, giras constantemente eh, he hecho dos funciones de pronto eh, seguidas eh, y estoy gracias a dios vuelvo a repetir estoy muy bien muy bien eh, aguante. Eh, impresionante <risas> talento pero bueno pero pero bueno todo eso también este, es de acuerdo a la, a la vida, cómo la encarás, con quién te rodeas la familia sí. fundamental. Eh, tengo mi, mi mujer, Laura, que está atenta a todo, me cuida, me cuida que no, no, no vaya a resfriarme, que no, qué linda, qué no haga excesos, <risas> inclusive hasta con las comidas. Uh -huh. este, aunque yo, yo tengo asumido ese, esa responsabilidad también, mucho, -huh. me cuido bastante y trato de, de mantenerme sano, vital este, y no parar, no puedo a no sé parar porque el día que no hago nada realmente me siento como que me faltó hacer algo, Lógico. Uh -huh. este, en fin, eh, creer en el futuro, eh, pensar que tengo todavía posibilidades, agrego cosas a todo mi trabajo ya hecho y hablé Oye, con sí. un músico que me acompañó este domingo en, en la peña de Morfi. Me dice, negro, es increíble cómo lo, las cosas que hiciste vocalmente eh, en, en, el programa, en, el, en este programa, este, realmente me so, es, es sorprendente. Y bueno, yo le yo dije, mira, ni me doy cuenta a veces de las cosas que puedo llegar a hacer o incorporar. Este, pero bueno, bienvenidas sean, ¿no? Porque eh, yo le, yo le explicaba, a, a, a, ayer programa, explicaba ayer en el programa, explicaba ayer en el programa, que eh, tengo la posibilidad de no hacer igual dos veces, dos veces igual un tema uh -huh. eh, de, y, y, y eso se debe a que yo no estoy mecanizado, yo no repito sí. las mismas cosas, claro. o sea, me van surgiendo es en el momento tal. que la voy haciendo. Uh -huh. eh, en fin, son cosas que un artista no debe perder. Por supuesto. Raúl, la verdad que ha sido un placer enorme poder charlar con vos, este... Sos una de las voces más bonitas que tenemos eh, Mi mamá y mi nona se ven estar volviendo locas al ver esta nota Y que estoy charlando con vos porque te aman Así Bonito que bueno, va a ser un gusto bueno, Para un todos beso, los mendocinos Un beso a tu mamá no, eh, eh, no, A los abuelos Que son parte importante por supuesto. Claro. Historia, porque por supuesto Generalmente aparecen muchos nietos Para pedirle fotos Para, eh, para mostrárselas sí. a, a los abuelos O mostrarse juntos a, a ella con, Claro. Con el, y a los de esta asunado, generación ¿no? son los abuelos quienes viento. han hecho llegar esta música. Exactamente, son nuestros los padres, grandes referentes. nuestros abuelos, <risas> tal cual. Bueno, la invitación es este sábado 10 de septiembre en el Teatro Plaza, allí estamos viendo en pantalla la página, justamente entrada web para que puedan ir a comprar sus tickets, sino justamente también en la boletería del de Teatro van a poder hacerlo, pero bueno, uh -huh. lo más conveniente siempre es anticiparte, tener tu entrada para que ya llegues cómodo al día de la función. Y no, no te quedes sin lugar, ¿no? Por supuesto, lo más Puede llegar a pasar, porque se están agotando las entradas. Así que hay todo el mundo a comprarlas a, de, a través de entrada web. Raúl, saludo muy grande. Muchísimas Muchas gracias. gracias.